Hola cats, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Espero que estén pasando un lindo fin de semana. Hoy les traigo un video más sobre cómo ganar lindens gratis aquí en Second Life. Y esta es otra opción que se llaman exploders y que ahorita les voy a enseñar qué son los exploders. Estos son los exploders. Aquí pueden ver esto en forma de estrella. Es un tipo de exploder pueden tener diferentes formas, hay algunos que solo son un círculo, hay otros que son por ejemplo una bola de disco, otros tienen forma de audífonos, otros tienen forma de flor, otros de corazón, bueno hay diferentes formas, pero no te pierdes porque siempre arriba tienen un letrero como pueden ver aquí las letras blancas donde dice click to win lindens for free y también te dice eh, el tiempo que le queda para que reparta estos lindens y cuántos lindens tienen, en este caso tiene 1000 lindens y le quedan 2806 segundos para que los reparta y también dice el número de personas que están participando y más arriba donde dice mod dice antibot, verify, group y los clics que le puedes dar. Okay, ¿En qué consiste esto? Bueno, estos exploders están normalmente en bares o en discos, no sé, lugares donde pues requieren que haya tráfico. Normalmente es en discos cuando hay fiestas que los activan para atraer gente. Algunos te piden grupo, normalmente los grupos son gratis. Hay otros eh, que no te piden grupo. Hay otros que te piden verificar como en este caso, ahorita les voy a enseñar. Y también hay algunos que tienen anti-AFK, quiere decir que están eh, pues viendo si estás ahí, porque si dejas tu avatar y no estás pendiente del exploder, pues te saca. Los que tienen anti-AFK normalmente te, te sale en determinado tiempo una ventana diciéndote que le des clic a un número. Entonces así ya saben que estás aquí en el juego y no estás haciendo otras cosas y solo dejaste a tu avatar. No todos lo tienen, algunos lo tienen. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Pues una vez que entras a participar, pues es esperar los segundos, minutos que dice aquí y pues una vez que se acaba ese tiempo los lindens que tiene se reparten entre las personas que están, normalmente las personas van llegando cuando ya le queda poco tiempo, esto se llena a full, yo aquí borré a todos y a pesar de que quedan muchos segundos, minutos todavía hay mucha gente bueno, Primero les voy a decir, las formas para saber en dónde puedo encontrar estos Exploders son dos, una es en la página, está la página de Voodoo Exploder, desde acá tú puedes ver el los lugares que están activos, que tienen exploders y la cantidad que tienen, el tiempo que les queda también, y aquí mismo te dice qué es lo que te pide, te pide verificar, anti afk, grupo... Como les dije algunos no te piden grupo, la mayoría sí, pero la mayoría son gratis, así que pues solo lo tomas para entrar y ya después lo borras si quieres. Otra forma de saber dónde están los sprothers es con un HUD que es este que ven aquí, que lo pueden encontrar en marketplace totalmente gratis, yo les voy a dejar el link, aquí pueden ver igual eh, el nombre del lugar, los lindens que tiene, el tiempo que le queda y las personas que ya están participando y lo único que tienes que hacer para que te lleve al lugar pues es darle clic y en el chat general te va a salir toda la información el nombre del lugar, el landmark para que puedas ir a ese lugar o el url, y si te pide grupo, desde acá ya te da el grupo y desde acá pues ya te puedes unir antes de llegar al lugar, y aquí ves si es gratis el grupo o no, en este caso les digo es gratis. Al llegar al lugar donde querías ir, solo es darle clic al exploder si ya tienes grupo, si pide grupo, y esperar que te salga un aviso de que te quieres unir y de que tienes que verificar tu cuenta en este caso que pide verificar. Y lo que sí, pues como muchas personas le están dando clic, pues tienes que esperar un poco. A veces se satura. Aquí ya me salió un aviso de que debo verificar mi cuenta, en el chat general te sale un link que debes abrir en tu navegador ya sea dentro de Second Life o fuera de Second Life, yo lo voy a abrir aparte, pego el link en mi navegador y me sale este aviso de que ya he verificado mi cuenta y una vez que verificas tu cuenta ya dentro de Second Life te debe salir un aviso de que has entrado a participar en el exploder y acá ya me salió el aviso de que he entrado al exploders, te sale aquí en esta ventana y también en el chat general te sale, es importante que tengas paciencia como les digo a veces se satura esto y pues hay que esperar un poco y no estarle dando tantos clics, porque aquí arriba por ejemplo nos dice que el máximo de clics que puedes dar son 10, si tú superas esos clics te banean y ya no puedes participar en esta ronda. En algunos lugares donde hay exploders también hay estas cajitas que es para votar por el lugar y algunos te dan lindens, en este caso te da dos lindens por voto, solo es darle clic y ya estás votando por el lugar y te llegan los dos lindens. Y en algunos también está este exploder que es una máquina de baile donde solo hay cupo para 20 personas, pero si logras alcanzar solo es darle clic, escoges un baile y pues vas a empezar a bailar. Y después de determinado tiempo también te da, pues no sé, creo que solo te da un linden, pero bueno, pues es algo, ¿no? Mientras esperas acá bailando, mientras esperas el otro exploder, pues te puedes llevar un linden, depende de cómo esté configurado ese exploder, pues son los lindens que te va a dar. Aquí les muestro otras dos formas que puede tener el exploder, que es un diamante y un cubo de rubik, y en este caso este exploder no te pide grupo ni te pide verificar, solo le das clic y ya entraste, pero si sí tiene anti afk, quiere decir que no te puedes ir a hacer otras cosas, sino que tienes que quedarte acá esperando. Y una vez que entras al exploder, pues ya solo es esperar el tiempo que le queda. Aquí pues todavía queda algo de tiempo pero me quise quedar para mostrarles cómo funciona, ya tú puedes ir visitando diferentes lugares donde veas que le queda poco tiempo al exploder, pues puedes ir visitando varios y recolectando algunos lindens, siempre va a depender de la cantidad que tenga el exploder de lindens y también de la cantidad de personas que estén participando. Eh, pues va a ser la cantidad que te va a tocar, aunque algunos dicen que si llegas mucho antes que otras personas y estás más tiempo en ese lugar puede ser que te toque más cantidad de Linden's. Yo digo que es cosa de suerte porque me ha tocado que a veces he llegado como a la mitad del tiempo que le falta y pues me ha tocado de suerte y llevarme la mayor cantidad, entonces por eso yo digo que tiene que ver la suerte también, pero bueno, si quieres ir a un lugar, eh, pues a esperar, a estar más tiempo ahí, a ver si te toca más, pues también lo puedes intentar. Si no, pues puedes ir visitando, como dije, varios lugares que tengan exploders y pues esperar el tiempo que te diga. Y ahora sí, después de haber esperado varios minutos aquí ya nos aparece que está repartiendo los lindens, en este caso fueron 60 personas las que estamos participando, aquí en el exploder todavía dice que le quedan 47 segundos pero lo que pasa que a veces como que se atora, pero en el chat general pueden ver igual que aquí ya está repartiendo los lindens, como ven les están dando 7 lindens, puede ser que a algunos les toque más, como les mencioné, si llegas antes se supone que tienes más posibilidades de que te toque más lindens, pero la mayoría de las personas llega cuando quedan pocos segundos y a veces hasta a ellos les toca eh, la posibilidad de ganar más lindens, entonces yo siempre he pensado que es más por suerte. Pues aquí está, miren me dieron 7 lindens por el exploder y un bonus de 5 lindens por bailar, porque entré a la máquina de baile que les mostré. Y en total, pues me dieron 12 lindens, así que eso fue lo que gané. Ah, y aparte, 2 lindens por votar por el lugar, como les mencionaba. Entonces, me llevé 14 lindens. Es igual como les mencioné en las cajas fuertes, tal vez piensan que no son muchos lindens. Pero pues es dedicarle tiempo. Entonces si ustedes quieren dejar a su avatar mientras están haciendo otras cosas, busquen exploders que no digan anti-AFK. Así lo pueden dejar y pues ya calculan el tiempo en el que van a regresar. O como mencioné, si tienen tiempo pueden ir a varios exploders dependiendo del tiempo que le quede. Cuando quedan pocos segundos puedes llegar. Pero pues igual es recomendable que calcules bien porque muchas personas hacen eso de llegar a los últimos segundos y se supersatura el exploder y a veces no logras entrar. Entonces ya es cuestión de que ustedes vayan checando cómo les acomoda mejor. Es una opción más para ganar Lindens. También les dejaré los videos eh, del hood de Lindo y el de las cajas fuertes que son otras dos opciones para ganar Lindens. Si los quieren ver, si los quieren checar, espero más adelante traer otros. Y bueno, pues espero que este video les sirva, que les sea útil y que lo compartan con quienes lo necesiten. Y pues ya saben que si quieren lindens, pues hay que dedicarle un poco de tiempo y pues tener paciencia. Lo que me gusta de los exploders es que normalmente es en lugares donde hay fiestas y hay música así que si te pones a bailar y a escuchar la música pues ya no es tan aburrido y pues también puedes ir con amigos bueno pues ahora sí los dejo y nos estaremos viendo en un próximo video besos